Hola a todos y a todas, a un nuevo video, estoy aquí con, uh, con Ariel No, mate No me pegues Esto lo pega primero Yo No pegue Bueno, hay que buscar un árbol Oye, necesito la introducción de la hora de Mariel ¡Ah! Esto, esto es la hora de Mariel y de Mariel No, no, no Oye, oye, oye, me una mina por acá Lo sé, pero necesitamos este eh, Encontrar una mina, sí, ya no sé Vamos una isla donde hay árbol, árbol y ahí cogemos palos y, y, y, y nos hacemos unas una andorchas. ¡Vamos, vamos! Estamos... No, hay que buscar a árboles, hay que buscar árboles. Vamos bueno, a nadar. Yo te dije, tenemos que... Eh, eh, que ¡Ah, mira, para patas! ¡Pero! ¿Por qué? Esto es lo malo de llegar aquí, tío. Estar aquí, solito. Oye, ¿y por qué no haces lo, lo, lo de para conseguir un fin y para conseguir comida? No, esto es tanto. A ah, ver. ¿eh? Hoy, hoy, exígueme. encontré una isla, pero es más fea que más fea. ¡Oye, mira! ¡Esto es mi pescado! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Pescado, pescado, pescado, pescado, pescado! Mira, güey, okay, mira, mira. ¡Pescado! Hielo. Esta es la isla más... Más WTF del mundo. ¡Ah! ¡Ah! Oye. Un bioma. Pero que vengas, hay que talar árboles. a esto. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no obtengo bolas de, de de ¿Por qué no tengo bolas? ¿Bolas de qué? Bolas de, de, de nieve. Cuando pico el no? Porque tienes que tener una pala, ¿no es? Una pala. Vale, vale. ¡Oye, aquí no! ¡Pargo! ¡Árboles! No me digas. Eh, pico. Aquí no una pala para defendernos de los monstruos en la noche. Oye, pero necesitamos ovejas para hacernos nuestra casa digo necesitamos ovejas para hacer nuestras camas necesitamos ovejas y no hay aquí, aquí y ahora que podemos hacer ay ay ay, ay. Oye, ¿por qué está aquí ay ay Para coger piedra. Oye, ¿No te... se va a jugar Minecraft, ¿o qué? Sí, Mira si te encuentras hierro me, me compartes, lo compartimos. Sí. Nuestro objetivo de hoy es conseguir hierro. Y diamante. No. Diamante. no hierro. ¿Ah? Por ahora solo hierro. Si apoya, si apoyan este video haremos más de esto. ¡Suryu! Sí, ¡Ay sí! ¡Ay! Ya no puedes. Ya no te has, ¡tú estás! ¡tú estás! Sí. el comando! Disculpa. Mira, aquí. Mis cosas. Mis cosas. Toma. Dame mis cosas. Tenía esto. Tengo esto en mi madera. También tenía algo de tierra, niño. No me importa, tu tierra. Tu tierra fea pica este y yo pico el de acá no hay que ver si hay algo en este idioma no. Tú me buscando si hay diamante o hierro hay que buscar hierro si ya, encontramos pues, ¿sí? hierro ¿Sí? si sí. encontramos hierro podremos terminar el video y si no, no no, el punto es que si moremos eh, eh, sacamos el video pero si ya hemos muerto ah, entonces adiós, adiós no. a ver, a ver. Yo lo no dije ahorita, no en antes. Ahora, ahora el video comienza ahorita. Pero se lo estoy grabando desde hace media hora, casi. No, sé. no me digas. Necesitamos enfrentarnos a los monstruos. Porque se está haciendo de noche, vamos a morir todo el mundo. Tú vas a morir, yo no, yo me escapo. Adiós. Oye, no me dejes. No me dejes. Adiós. Pero no me dejes. Si dejas... casi muero. Oye, ¿eh? haz el comando para si morimos, recuperamos nuestras cosas. Pero si ya la acaba de hacer, eres tonto que. Ah, ya. Mira. Ahí está. Ahora no esperamos ¡Ay! ¡Miércoles! Mi ¡Miércoles! No, mate, que me tengo que hacer meta de trasteo. No, ya se nos acabó la comida. Claro. Ya no podemos comer. ¡Qué hace? Necesitamos comida. Medio corazón, necesito comida, necesito comida ¿Dónde están? Cerdos, cerdos, cerdos, cerdo, cerdos Pero acabó la comida Para mí sí, para ti no Necesito comida Tengo medio corazón Ay, yo, yo, ya, ya, nos, ya, ya Nos vamos, yo, yo, te voy a, hacer nos vamos. a ver yo tengo una espada, dos espadas, para... ¿Más usted? ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella toma tu espada. No, la espada no hace daño. La hacha hace daño. ¡No me dices piedra! ¿Por qué no me dices piedra? es malo? y y y y y ¡I! y y y y y y y y y y y y y dice! ¡Ala! y ¡Ala! y y y qué y y y y y y y ¡Ala! y y ¡Ay, y y Tutuy, ¡Tío! Hola, ¡Tengo comida! Oh, oh, ¡Oh! ¡Qué bien que ¿Eh? se hizo de día! ¡Pero no! ¡Pero, pero! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Creeper! ¡Voy a enfrentar a un creeper! Cuidado! ¡Te la vas a liar! ¡Vale, amigo! ¡Vale, Ya la Ah, oh, ya se nos el reto. No, no mames. No, no, no. <risas> tara, <risa> <¿Qué> dijo mamá? Uy, <música> <música> me voy a morir. Me quiero morir. Cerdo, cerdo. No, es mi comida. Comida, la comida. Eh, ¿Por sí. qué me das a mí? Yo voy a por el esparta y tú al río. Ah, pues, voy a matar el esparta. Un lobo. No, el lobo se mata. El ametepe. fe! Pero si estoy, no estoy muy lejos de ti. ¡Hala! A tomar por fuerza. ¡Por qué el zorro me mata! Lobo. Lobo. necesitamos hierro necesitamos hierro hay que buscar hierro si, si encontramos hierro sería nuestro nuestro día de suerte una mina pero si no hay nada que asco de mina que es esto what the fuck ¿Qué asco. Entonces, que asco no puede ser. puede ser voy a hacer una mina para, para para que tú estés más feliz y si encontramos hierro compás. y termino el video Y haríamos otro video. Eh, pueden hacer de arte, sus suscriptores te dan no like o lo más. Pero Oye, ven, ven, te estoy dando mina. Voy. Esto ve. Mm. ¡No, ven bien, bien. Un, un, un. Está un poco mejor, ven. Rojo. No. Pero que te hagas un poco mejor. ¿Dónde? Y el niño se la olvide. No. que está bueno, me toca también. ¡Pero, pero no te vayas, ya te estás una nueva nuevo de plasteo. Hasta un poco de piedra. Tú ¿dónde estás? ¿Estás tonto? ¿Dónde estás tonto dónde Oh, bien. Solo ven. Oye, tu mesa de planteo. Solo ven, ¿sabes? Hola, a pico me falta... Falta poco para que tengan los ricos, ¿sabes? Tarotara, tarotara, tarotara, tarotara, tarotara, tarotara, tarotara, oh, oh. Permiso, permiso, permiso. Los lobos que están atacando, lobos. Ay, pensé que, que ya he encontrado el hierro. hierro? No, aún no. Quiero encontrar hierro. No si solo, solo te va a pegar a ti. Por qué? A tomar por saco. Por pegarle a un animal. Por eso dices que los perros y los gatos son enemigos. <ríe> ¿Qué tal si lo dejamos por aquí? Aunque no ha pasado nada No pues, entonces, Si encontramos hierro se acaba el video Necesitamos hierro si se acaba el video ¿Qué te parece? Hmm. Este... ¿Quieres ¿Quieres que dejemos el video hasta aquí? No. Continuamos hasta cuando yo... ya no puedo correr, me parto, tío. Hoy se pongo por ese sistema. El mañana. video lo grabo hoy, pero mañana lo subo, ¿ok? Sí. ¿O quieres que lo subo? No, lo grabas y mañana lo subo. No, hoy lo subo, ¿ok? No, lo No deja vieron. déjame golpear. Ay, Ay, tengo calor. No, se me acabó el pico. necesitamos si te gusta mi contenido quiero que le des un like suscribirte y activa la campanita de notificaciones y así me apoyarías mucho ay aquí está ay me pica Si eso es lo que yo estaba oh, ya ¿qué? Vamos a dejar el video hasta aquí ¿Por qué? No sé ¿Por qué te lo hemos encontrado hierro? Con un rato más ¿Encontramos hierro? No, porque si no se sé hacer largo el video Au, me Oye, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? tiempo ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eh, no sé Déjame ver Eh, Ah, pues no sé. Ah, 17 minutos. ¡Eso no es mucho! ¡Ay, se me el hierro! ¡Hierro! Espera, necesitamos un tipo de hierro. De, de, de piedra. Yo lo hago, yo lo hago. No, no. Ya entonces aquí hasta el video Ya va, ya va, ya va Deja que lo vean los suscriptores Permiso No, es mi hierro, es mi hierro Lo tenemos que compartir Lo tenemos Qué asco No. Si el video, Espero tina. que les haya gustado Si es así, activen la la para la próxima, para el próximo video. Pero aún no, aún no En el otro video En o el o otro ya. Ya. Espero que les haya gustado Si es así, activen pero la pero campanita amigo, de me notificaciones me me me Y adiós.